Este pasado martes se produjo una nueva ronda de votaciones dentro del proceso de primarias en los partidos demócrata y republicano, el conocido como Super Tuesday o Super Martes, por la cantidad de estados cuyas primarias coinciden en ese martes. Lo sucedido en el partido republicano lo comentaremos en, este, en otro vídeo y este lo dedicaremos a analizar la situación en el partido demócrata. Así pues, ¿cómo ha quedado la carrera presidencial tras el Super Tuesday? En el Supermartes Demócratas se enfrentaban Hillary Clinton, secretaria de Estado en la primera administración Obama, y Bernie Sanders, senador por Vermont. El resultado final ha sido Clinton ganando en los estados de Massachusetts, Virginia, Tennessee, Georgia, Alabama, Arkansas y Texas. Y Sanders llevándose Oklahoma, Colorado, Minnesota y Vermont en términos de delegados y delegadas para la Convención Nacional Demócrata, Clinton ha sumado 453 y Sanders ha sumado 284 nuevos delegados. La sensación que también ha dejado el Super Tuesday es que, en esta ocasión, Clinton sí tiene el camino libre a la nominación, logrando ganar en todos los estados del sur profundo y también en estados de composiciones demográficas más diversas, como Virginia o Massachusetts. ¿Significa esto que Sanders debería retirarse para permitir una nominación suave de Clinton? Al contrario. La presencia de Sanders, en primer lugar, ayuda a legitimar el, pro el propio proceso de primarias, presentándose como un hábil rival frente a la maquinaria política de los Clinton y que ha sido capaz de introducir un mensaje político completamente inaudito hasta ahora, el de una vía progresista de carácter decididamente socialista. Aunque este mensaje no nos llega a través de los medios de comunicación a países como España, lo que Bernie Sanders ha supuesto es toda una revolución política hablando de socialismo y de derechos sociales inalienables, cuestionando a la clase política actual más preocupada de mantener el statu quo que de buscar soluciones reales a los problemas de desigualdad inherentes al actual sistema económico. Será por eso que Sanders, donde más apoyos consigue, es entre los y las jóvenes, pertenecientes a una generación que observa como la suya va a ser la primera que tenga peores condiciones que las generaciones de sus padres y madres. Una generación ahogada por un mercado que reclama despido libre, desaparición de salarios mínimos y ausencia de coberturas médicas, que carga sobre los bolsillos de la población trabajadora la responsabilidad de la crisis económica temas de la campaña estadounidense que, lamentablemente, no suenan demasiado próximos aquí. Y por ello merece la pena analizar la victoria de Sanders en Colorado, cuyas primarias tenían la forma de Caucus. La campaña de Sanders suple sus carencias institucionales con un magnífico ground game, presencia en el terreno donde su legión de jóvenes voluntarios y voluntarias es capaz de movilizar el voto dentro de sectores independientes o desencantados con la política tradicional. Una fuerza social que será vital en las elecciones generales para contrarrestar los cientos de millones de dólares en campaña negativa que van a poner en radios y televisiones los grupos de intereses cercanos al Partido Republicano y que muestra la importancia de hacer las campañas desde abajo, a pie de calle. Pero... Más allá de consideraciones estratégicas, la verdadera fuerza de Sanders en la campaña es llevar a Hillary Clinton y al Partido Demócrata a un territorio que no se habían atrevido a pisar, el de una política progresista socialista. Un mensaje que ayuda a que Hillary Clinton se despoje de sus ropajes de Secretaría de Estado y se reencuentre con Hillary Rodham. ...la universitaria idealista que apoyaba las campañas contra la guerra del Vietnam... ...y que trabajaba como abogada voluntaria en causas de racismo y de pobreza institucional. En ese sentido, Bernie Sanders y Hillary Rodham Clinton son veteranos de las mismas batallas... ...de los mismos grupos de jóvenes voluntarios que buscaban una alternativa multicolor... ...frente al gris plomizo de la presidencia Nixon. Sanders es el joven que nunca se rindió y que continuó llevando sus pancartas y su mensaje, manteniendo viva la llama de la revolución pendiente y buscando incansablemente nuevos portadores para su antorcha. Es ahora el momento de que Clinton recuerde por qué empezó su lucha y de que retome esa antorcha para llevarla a una nueva generación. Porque, parafraseando el lema de campaña de Sanders, sea quien sea la persona candidata a la presidencia, los Estados Unidos necesitan, ahora más que nunca, un futuro en el que creer.